¿Qué pasa cuando Antel o la UTE hacen lo que quieren y no les importa lo que dice el regulador? No pasa nada. nada. Ahí hay un problema de diseño institucional que tiene que ver con la competencia y que tiene que ver con los no. controles. Entonces ahí se cae en cosas que hemos visto y que hemos caído, como por ejemplo, bueno, en estos días inaugurando el circo de la Antel Arena para cumplir los sueños de la emperatriz Carolina Cose que en el periodo pasado dijo vamos a hacer esto que no tiene absolutamente nada que ver con Antel violando la constitución este, sin ningún tipo de... Este, de, de lo que es el giro de antes, por ejemplo.